Capítulo 5.1 Objetos literales Como este curso se trata de JSON no vamos a abarcar todo el tema de objetos literales Solo vamos a hablar de algunos trucos que me parecen importantes para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a trabajar los JSON Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ampliar la información sobre la creación de objetos desde variables Vamos a crear un objeto que se llame usuarios Y en ese objeto global vamos a crear dos propiedades Una que se llame X-Man y otra que se llama equimancho, así me decía un compañero el trabajo. y cuando ya no encuentro este usuario disponible, me pongo este, entonces vamos a hacerlo paso a paso, es más como para que usted me ponga la atención, y vamos a empezar, const usuarios, igual a, un objeto vacío, y le damos un console log a usuarios, guardar, le damos aquí, node, taller 3.3, nos va a mostrar efectivamente un objeto vacío. Ahora vamos a crear entonces una variable usuario igual a xman Ahora con la notación alternativa que es de corchetes usuarios vamos a usuario, lo vamos a mandar igual a ya ves, se nos va a crear un objeto dentro, entonces aquí lo que tenemos es que estas llaves de afuera son del objeto usuarios y esta propiedad la acabamos de crear de forma alternativa, le adicionamos una llave, ¿de qué otra forma lo podríamos hacer? pues ya lo conocemos, en vez de esto colocamos el texto X. y también lo crea o con la anotación punto guardar y le damos muy bien, vamos a volvernos entonces Ah, esta es la anotación que queremos con option, shift y flecha abajo podemos duplicar una línea aquí vamos a escribirle administrador y el tipo acá, listo pues lo volvemos a correr no taller 3.3 este json como vemos ya se nos está ampliando mucho y es mejor verlo con la indentación ustedes ya saben hacer eso, cierto json punto stringify y como es que lo formateo si ¿Sí recuerdan null y le voy a poner 4 vamos a darle a guardar y muy bien ya podemos ver el objeto un poquito mejor muy bien entonces lo primero que les voy a mostrar es que para nosotros poder asignar una propiedad a un objeto ese debe estar creado voy a ahorrar este lo vamos a poner a correr lo que nos va a decir es que no se puede asignar una propiedad tipo a un undefined porque como a esto no le definimos el tipo de dato entonces lo va a asumir como un undefined ¿qué pasa si yo elimino también esto? Lo ponemos a correr y nos aparece vacío recuerdan cuando hablamos de conversiones los tipos de datos que no devuelven nada no son funciones o son undefined, define el json stringify los está obviando entonces por eso no lo muestra vamos a retroceder y lo vamos a dejar ahí no taller 3.3 aquí está súper bien ahora vamos a volver a duplicar este option shift flecha abajo y con option y flecha arriba o abajo nosotros podemos mover las líneas para donde queramos entonces vamos a dejar esta aquí y le vamos a decir punto alerta igual vamos a ponerlo a correr muy bien, aquí tenemos otra propiedad dentro de X pues vamos a duplicarla alerta punto, tiempo esto va a ser 30 y el tiempo va a estar definido en segundos vamos a decirle el tipo en segundos, vamos a darle a guardar y ya, entonces nos está creando todo el objeto completo ¿listo? entonces recuerden, estas llaves son de usuarios este. esta propiedad xman tiene sus llaves ¿listo? y vamos a crear una propiedad que se llama tipo y vamos a crear otra que es un objeto aquí estamos teniendo entonces 1, 2 y tres objetos embebidos, vamos a hacer un console log de tiempo darle guardar vamos a correr muy bien, entonces ahí vamos a tener primero este tiempo el otro vamos entonces a ya aprendimos, template literals tiempo, dos puntos, igual vamos a poner a correr entonces pues ahí ya tenemos el objeto, listo, tiempo ahora vamos a crear entonces otro usuario usuario, igual vamos a utilizar la misma variable pues con esto X mancho, vamos a darle guardar y lo ponemos a correr. Nos está fallando este console log porque efectivamente nosotros vamos a ver este objeto, no hay ningún X mucho menos hay un alerta y un tiempo. Entonces vamos a crear el objeto. Guardar. Vamos a dar continuar. Listo, nos sigue fallando ahora, pero en qué? En alerta y tiempo, ¿por qué? Porque es que este usuario aquí mancho todavía no tiene ningún otro objeto. Entonces, lo que vamos a crear es una constante que se llama tiempo. Vamos a pasar todo esto. Vamos a dar copiar, pegar y aquí vamos a reemplazar por tiempo. Desafortunadamente, para esta versión de Node, Node V, que es la 12, no alcanzó a entrar una nueva especificación que se llama Optional Chaining. Lo que nos permite es utilizar lo que se conoce como el operador Elvis. Lo llaman así porque esto se supone que son los dos ojitos de Elvis y el copetico. Y al final le podemos dar, si todo esto es falsi, le podemos dar una opción por defecto, la O. Esa es la forma en que se puede escribir ahora. Anteriormente tocaba hacer un enredo bien grande, ya les voy a mostrar. vamos a poner esto entre paréntesis y vamos a decirle si esto es truti y voy a ponerle aquí un enter y esto es truti pues si esto ya está definido y esto también está ya definido y esto tiene un valor va a devolver este valor y si no va a poner un cero cuando ya le de guardar él lo va a formatear y ya no se va a ver pero si le ponemos a correr miren que ya nos devuelve aquí un 0. inclusive le podríamos adicionar otro más de usuarios, así yo no haya definido este valor, ese console log no importa que esté ahí no me va a fallar, listo, pero sigamos entonces con la otra explicación, entonces pues de nuevo vamos a definir la propiedad x mancho como objeto ponemos a correr Node taller 3.3 y aquí ya tenemos entonces dos propiedades una que se llama xman y otra que se llama mancho lo que vamos a hacer ahora es que no vamos a definir la propiedad luego sino que lo vamos a definir dentro del mismo objeto el tipo usuario con dos puntos porque ya estamos hablando de clave y valor listo entre objetos o sea ya nos creo listo ahora nosotros podríamos hacer aquí que alerta dos puntos y un objeto y quedaría definido. Les vamos a hacer primero otra parte. Vamos a abrir una constante que se llame alerta. Que es un objeto. Y a ese objeto de una le vamos a meter el tiempo. Es de 60. Y el tipo que son los mismos segundos. Podríamos decirle que este usuario alerta lo podemos hacer igual a alerta. Vamos a darle a guardar. Entonces tengamos en cuenta esto aquí este alerta no se está refiriendo a esta constante sino al nombre de la propiedad como nos damos cuenta por el punto que lo antecede listo a la derecha sí se está refiriendo esa a la variable que definimos como alerta ok vamos a darle guardar y lo ponemos a correr Entonces miren que ahí creo y no es esto pero qué más podríamos hacer nosotros bueno para qué ir a hacer la alerta hasta allá y la podemos definir más arriba, entonces voy a subir esto, en vez de asignar la alerta acá, la voy a borrar, y le voy a decir coma, alerta, dos puntos, alerta, vamos a darle a guardar, vamos a darle a guardar, y, y, corremos, también nos crearía el objeto, listo, en ECMAScript 5, era requerido que hiciéramos esto, listo, el mismo sabe cuándo es propiedad, y cuando es variable, pero desde e más Script 6, nosotros podemos decirle esto, por decir removemos la, la suciedad, el autodefine que sea una variable que se llama alerta entonces va a definir de una vez la propiedad y la variable, ahora qué más podemos hacer, nosotros podemos cambiar ahora sí directamente, usuarios punto punto, alerta punto, tiempo lo vamos a hacer igual a 10 y el mismo, mancho a la 20 de esta forma nosotros podemos sobreescribir los valores ahora si nosotros imprimimos esto en consola no taller 3.3 entonces vamos a ver que la actualiza el tiempo de X-Man en 10 y el tiempo de ekiman en 20 entonces vamos a cambiar esto por la notación alternativa el usuario vamos a darle guardar y miremos qué pasa vamos a ver que el usuario de X-Man sigue estando en 30 como el original y el de x mancho ahora está en 20 lo que pasó es que como este valor de usuario ahora está en x mancho entonces primero lo asigno a 10 y luego a 20 Muy importante entonces la anotación alternativa si la ponemos con una variable no es en el momento en que lo creemos sino en el valor que tenga actualmente acá es importante que si por ejemplo nosotros tenemos propiedades con espacios le damos guardar lo ponemos a correr ya este tipo de llamados no lo podemos volver a hacer. Solo podemos hacerlo con notación alternativa. Les voy a mostrar aquí otro ejemplo. Con espacios. Va a crear un arreglo. El primer elemento se va a llamar Juan Camilo. El segundo elemento Martínez Coronado. Vamos a darle a guardar. Y vamos a crear entonces un objeto especial que va a tener espacios 0 esto va a ser de tipo objeto y vamos a crear otro que se llame espacios 1 de tipo objeto y vamos a ponerlo a correr Listo, él dice que esto no es adecuado para poder crear entonces estos que tienen espacios hay que meterlos dentro de unos corchetes, en corchetes. Entonces pues ahora lo que vamos a hacer es virarlo ¿Cómo quedó, especial, vamos a darle guardar, lo ponemos a correr, miren que ya nos quedó creado, entonces no un objeto que es especial y contiene dos propiedades. Para que se pueda ver más fácil, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí este. Vamos a borrarlo, vamos a darle a guardar. Eso, pues, es importantísimo. Si van a crear propiedades con espacios, a utilizar corchetes y ya no los podemos llamar directamente, sino solo con notación alternativa. Este mismo ejercicio lo hice hace un buen tiempo en una comunidad que se llama DebTube. Lo que hice fue traducirlo al español para que ustedes lo pudieran ver en acción. Si no hacen parte de DebTool, les recomiendo que lo hagan. Es la red social más grande de programadores que hay actualmente. Una comunidad increíble. Siempre están dispuestos a ayudar. Ustedes recuerdan que en un ejercicio anterior utilizamos un if ternario, que es el que estamos viendo aquí a la derecha. Esto solo se recomienda usar cuando vamos a devolver solo valores. Si vamos a utilizar lógica de negocio por Clean Code, es recomendable utilizar el if tradicional bueno y les traigo a colación este tema porque cuando uno ya aprende propiedades podría inclusive escribir un switch una vez más esto solo se recomienda si vamos a utilizar valores directos y no vamos a hacer lógica de negocio si vamos a hacer lógica de negocio lo hacemos con el switch tradicional entonces qué ventajas le ven aquí rápidamente nos estaríamos ahorrando cada case la variable de resultado y cada break entonces vamos a darle copiar a este, creamos un 3.4.js y lo vamos a pegar. Entonces que tenemos aquí, una función buscar a la cual nosotros le vamos a mandar un número, él busca en el switch ese valor, y nos va a retornar su valor pero en letras. En caso de que no encuentre ninguno de ellos, va a devolver un cero. Entonces vamos a probarlo. taller 34 En este caso, cuando mandamos el número 1, nos va a devolver el texto 1. Si lo cambiamos por un 2, nos va a devolver el 2. Y si lo cambiamos por un 5, nos va a devolver el texto 0. Entonces ahora vamos a evaluar este, cómo funciona. Vamos a definir un objeto con propiedades de valor numérico y el texto con el valor del número. Bueno, entonces ahora tenemos la misma función buscar, pero lo que va a hacer es diferente va a ir en el objeto números y luego con la notación alternativa va a tomar el valor y lo va a buscar acá si nosotros le mandamos 1, él va a devolver el texto 1. y así con los otros valores, en caso de que no encuentre nada, al retornarnos un false si nosotros le decimos o 0. sería como el reemplazo del default, vamos a ponerlo a correr, no taller 3, 4, ahí nos devuelve un 1. para el 2 un 2 le ponemos un 5 nos va a devolver un 0 entonces para serles sinceros esto no es muy usado la mayoría de personas opta por hacerlo de esta forma pero lo que les quería mostrar acá es el alcance que podemos tener al entender cómo funcionan las propiedades si a alguno no le quedó muy claro el tema del truti y el y el 0 les recomiendo este artículo es con el que yo realizo las mentorías de truth y, False, y es un tema intermedio de javascript por el cual recomiendo a todo el mundo que conozca cuando estábamos viendo las conversiones yo les hablé de la estructura del objeto json y la estructura del object literal recuerdan que les conté que el object literal acepta tres tipos de datos adicionales que son funciones undefined y fechas entonces aquí vamos a ver algo importante sobre las funciones tenemos un objeto que se llama página tenemos dos propiedades al iniciar y al finalizar y su tipo de datos función bueno pues resulta que nosotros podríamos hacer gala de las propiedades y llamarlo de una variable vamos a darle a copiar 3.5.js vamos a pegar vamos a darle a guardar y no taller 3.5 entonces miren que aquí lo que está corriendo es se ha iniciado el ciclo de vida ¿De qué otra forma nosotros podríamos ejecutar esto? Pues punto al iniciar, vamos a guardar, ¿cierto? Que es la forma que casi todos utilizamos. ¿Esto en qué caso se puede dar? Por ejemplo, que recibamos cuál es el evento que necesitamos ejecutar en una función como, una, como un parámetro. Por ejemplo, vamos a crear aquí, uno const método igual a evento función flecha, y aquí le decimos así evento lo vamos a pasar por acá abajo y le vamos a decir aquí método evento lo ponemos a correr hay un caso en el que me ha pasado a mí mucho que por ejemplo cuando uno utiliza iframes la única comunicación posible entre los dos es a través de una cosa que se llama post message uno le podría mandar desde la página embebida un post message a la aplicación o a la página que embebe el iframe diciéndole cuál evento debe correr en el lado de él esto es ECMAScript 5 con la versión 6 lo que hicieron fue ahorrarnos tener que escribir todo el function y los dos puntos podemos ir entonces directamente quitar toda esta parte vamos a darle a guardar y lo ponemos a correr funcionaría exactamente igual, listo y adicional con la versión 6 también podríamos utilizar directamente funciones flecha entonces pues con multicursor ustedes ya saben comandé, dos puntos función flecha vamos a darle aquí a borrar vamos al final borramos el punto y coma y esto nos sobra ponemos una coma aquí al final y ya está vamos a darle no taller 3.5 y nos queda funcionando. Aquí es algo importante que vean. Las últimas versiones de MaxScript 6. En los object literal. El último elemento. Si puede llevar coma. Ojo. object literals Los JSON. Deben seguir todavía. Sin el último elemento. Con coma. Bueno. Pero es que no siempre tenemos la ventaja. De que se haya definido una función. Dentro de un objeto. Para poderlo llamar. La notación alternativa tenemos varios proyectos legacy donde todavía no se utilizan los módulos que tenemos variables y funciones definidas de forma global para poder ejecutar este tipo de ejemplos lo que se utilizaba era un método llamado eval este método es tan poderoso como peligroso ¿por qué? porque nosotros podemos mandar un string con cualquier tipo de texto él lo interpreta y lo ejecuta como si fuera la máquina de javascript entonces nosotros podríamos hacer gala de el mismo método colocarlo una variable concatenarlo y ejecutarlo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con esto. 3.6.js. Vamos a pegarlo y vamos a darle ejecutar, ¿no? 3.6. Muy bien, ahí está funcionando. Pero, ¿qué pasaría si un hacker interviene esta variable y nos hace algo como esto? Console.log. Aquí con comilla doble vamos a dar guardar y lo ponemos a correr, ¿qué nos pasó ahí? Hmm. nos acaban de hackear y nos metieron al rancho y entonces ahí ven quién nos va a salvar una vez más las propiedades con la notación alternativa, bueno entonces resulta en los navegadores, ojo solo en los navegadores cuando definimos una función o una variable de forma global quedan almacenados en un objeto que se llama window, entonces con la anotación alternativa podríamos llamarlo como si fuera una propiedad y solo nos ejecutaría el método si lo encuentra. Entonces vamos a cambiarlo acá, yo le voy a dar window, vamos a cambiar esto por la anotación alternativa, método, damos todo esto, le vamos a dar guardar. Si yo lo pongo a correr, pues resulta que Windows no está definido en Node.js. Acá como solo estamos corriendo con el motor, no hay ningún window. En Node ya se utilizan algo como los require, recuerden que es como importar funciones, listo entonces esto que voy a hacer aquí no se recomienda hacer lo voy a hacer solo a modo de ejemplo en node en vez de Windows, existe global voy a quemarle directamente ese método allá y aquí lo voy a cambiar por global lo ponemos a correr entonces, lo primero que nos va a decir aquí es ojo, esto no es una función ¿Y por qué no es una función? Porque él está tratando de buscar toda esta propiedad en global. Y miren que la propiedad que existe es imprimir. Nos vamos a borrar la parte hackeada. Vamos a dar guardar. Y lo ponemos a correr. Ahí otra vez nos estaría funcionando. Una recomendación muy importante. No uses evil. Dos motivos. Si usted lo manda a una revisión por el área de seguridad, ya le van a devolver ese código. Y segundo, porque JSON va a ir hasta el lugar donde estés y te va a hacer borrar ese código. Esa no es una visita que uno quisiera tener a las 3 de la mañana solucionando un ISO de seguridad. Por último, desestructuración. ¿Desestru qué? ¿Qué es esa cosa? Para que no se enreden mucho es muy fácil. Escogen un objeto, miren por ejemplo las ruedas de esta patineta, lo separan en múltiples piezas y después toman las que necesiten. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Entonces vamos a volver a Homero Simpson, copiemos esto, 3.7... 3.7.js y vamos a pegarlo. Vamos a darle guardar y no taller 3.7. Aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, estamos sacando una variable que se llama nombre y vamos a obtener el valor del nombre y otro que se llama calle, donde vamos a obtener el valor de la calle. Listo con la desestructuración, es muy sencillo. Nosotros podemos coger y decirle que todo el objeto vamos a crear varias constantes o varias variables de una vez y él lo que va a hacer es caso a buscar el nombre de la propiedad. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. const un objeto lo vamos a hacer igual a Simpsons Entonces, ¿cuál elemento quiero yo sacar? Nombre, entonces, nombre. Pero ahora queremos la calle y la calle está dentro de dirección. Lo que tenemos que hacer es dirección, dos puntos, objeto, calle. Listo. Entonces lo que va a hacer es, en este mismo orden, primera variable que va a de definir, nombre. Segunda variable que va a de definir es esta. Pero ¿cuál nombre le va a poner? El más interno, calle. Lo ponemos a correr y obtenemos exactamente lo mismo. Este artículo te lo recomiendo donde explica la desestructuración, no solo de objetos, sino también de arreglos. Esto toda la ampliación sobre Object Literals, pero que le sirva mucho para poder procesar bien los objetos y los JSON. Nos vemos en la próxima lección.